Muy buenos días, acá con ustedes Fernando Soutulio, kinesiólogo, terapeuta físico. Después les voy a explicar por qué le digo terapeuta. Antes decía terapista, pero en realidad es terapeuta o todavía no sé cuál es el correcto. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Acá estamos con Jerry de nuevo. Saluda a la gente. Muy bien, el tema es el siguiente. Hoy les voy a tratar de enseñar un movimiento, un ejercicio. Este ejercicio lo estuvimos practicando con Jerry, es para poder aflojar las vértebras. Muchas veces o las personas me preguntan a mí, eh, el otro día me preguntó un ejercicio para la hernia de disco. Ya voy a hacer un video para hernias de disco particularmente pero a lo largo de todos mis videos ustedes van a encontrar que hay un montón de movimientos que se pueden aplicar para casos de hernia de disco. Si usted tiene una hernia de disco obviamente lo primero que le digo vaya a ver a un kinesiólogo, vaya a ver a un fisioterapeuta que viva en su zona y, a, y trátese porque es una condición que tiene que ser supervisada y no es cuestión de empezar a hacer cualquier ejercicio porque un análico puede ser para la derecha, para la izquierda, para el centro, puede ser arriba, puede ser abajo, entonces según el caso es diferente. Pero entonces vamos a trabajar un ejercicio en el cual vamos a empezar y todos muchos de mis ejercicios son para movilizar la columna, para mantener la columna sana, saludable, en general, la mayoría de las personas hacen siempre los mismos movimientos. ¿eh? Por eso que yo utilizo la técnica de las rotaciones, como la llamo yo, la técnica de las rotaciones. Entonces, estos ejercicios, que este ejercicio que vamos a hacer ahora, yo lo llamo, ¿cómo era que lo llamaba ayer? ¿Me se acordar? Ah, está. Lo llamo el lavarropas. Es un ejercicio que se puede ver incluso en algunos movimientos de baile. Yo he enseñado ejercicios de rotación eh, con movimientos de tango, movilización de columna, Movilización de columna con movimientos de SUC y también en movilización lumbosacra y dorso lumbar con movimientos de belidance. A veces parecerá un poco tonto y con esto que logro, está movilizando la columna y haciendo movimientos que comúnmente usted no hace y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, movimientos que no comúnmente no hacemos. Por eso esta técnica que a mí que yo fui ideando es un poquito en ese aspecto creativa porque tiene movimientos que no son muy comunes. Entonces, ¿qué pasa? La columna la, la tenemos que empezar a movilizar. Tenemos que trabajar fuerza, resistencia y movilidad para que los músculos contengan a las articulaciones, pero además puedan irse moviendo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio llamado lavarropa. Empezamos con ese, que es ir moviendo como si fuera de a poco la columna, como si fuera un lavarropa. Esos lavarropas viejos, me acuerdo que hacen un. Gracias Jerry por tu consejo, por estar acá con nosotros, despedirte de la gente, continuamos. Muy bien, entonces este movimiento, que para mí es un caballito de batalla, yo me, en un momento me empecé a dar cuenta que mi columna estaba muy limitada, que mis vértebras estaban poniendo, se estaban empezando a endurecer, entonces empecé a armar ejercicios para desbloquear esas articulaciones y cuando los hago estos movimientos, suenan las vértebras por todos lados, se escuchan clic, pac, ping, pum, todos los riesgos que se puede imaginar mientras no duela, lo importante siempre el ejercicio es que no duela, si el ejercicio duele, pare, el mismo cuerpo le está diciendo por ahí no, entonces empezamos con el movimiento de el lavarropas. Muy bien cuando dije terapeuta físico en realidad mi título es licenciado en kinesiología y fisiatría, primero me recibí de kinesiólogo hice mi licenciatura, cuando me mudé a Estados Unidos, me dieron el título de physical therapist, en inglés la traducción de physical therapist es terapista físico, por eso que en spanglish, esa mezcla del inglés y el español acá en miami le dicen terapista, nos dicen en todos los 10 años 15 que escucho terapista físico, Que viene el terapista físico, pero en realidad en muchos de nuestros países latinos se nos llaman terapeutas físicos, así que disculpe el error gramatical y continuamos. ¿Cómo es el tema del lavarropa? El tema del lavarropa empezamos movilizando la parte lumbo sacra, ¿eh? contraemos los abdominales y contraemos los lumbares inferiores. Abdominales y este ejercicio se hace en forma lenta. Lumbares inferiores, yo siento la contracción acá, siento la contracción. Abdominales, lumbares inferiores. Abdominales, lumbares inferiores. Yo en este momento estoy parado con las piernas prácticamente juntas ¿eh? y contraigo abdominales y mi pelvis se va a la retroversión cuando contraigo los lumbares inferiores la pelvis se va a la anteversión y este movimiento que lo he enseñado varias veces es súper importante para que la lumbosacra y la sacra empiecen a, a despegarse un poco recuerden que esta zona la zona lumbosacra el plexo solar hay un montón de nervios en esta zona hay un montón de nervios que se distribuyen a todos los miembros inferiores en los chakras los hindúes lo llamaban el chakra del plexo solar o el chakra solar depende un poquito más arriba un poco más abajo yo siempre me gusta hacer esas comparaciones con las diferentes culturas porque detrás de la cultura hay un concepto hay una idea millones de personas creen en eso y no están tan equivocados porque hay un centro energético que está formado es como una intersección de nervios en esa zona por lo tanto los nervios llevan corrientes ¿sí? y todo campo eléctrico hace a su alrededor un campo magnético y donde hay muchos se forman campos magnéticos, entonces en esta zona es importante empezar a despegarla, los ejercicios que yo enseñé de los movimientos de belly dance son muy buenos para trabajar, porque trabaja los ochos horizontales ¿sí? y los ochos verticales con contracción de los músculos para vertebrales inferiores, ¿sí? entonces vamos a, a retroversión anteversión retroversión, anteversión, cuando hago la retroversión me achico, ¿eh? como que hago una compresión en la columna, cuando hago la anteversión me agrando, expando la columna y el pecho, ¿sí? anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión y de a poco voy incorporando la zona torácica, la zona dorsal, la zona superior, cuando hago la extensión, achico, agrando, me achico, los brazos los tengo al lado del cuerpo, ¿eh? puedo trabajar con las manos abriéndolas, abriéndolas en la flexión como si estuviera a punto de rezar ¿eh? y cerrándolas cuando voy a la extensión, ¿eh? son diferentes formas, hay, hay muchas variaciones que se pueden hacer, ¿sí? pueden ir incluso, Entonces, voy trabajando este movimiento, ¿sí? voy trabajando, voy pues cerrando, comprimiendo, abriendo, expandiendo, cierro, comprimo, y le voy poniendo música ¿eh? le podemos poner un poquito de música muy bien el movimiento y de a poco mientras voy haciendo este movimiento lo que hago es voy a girar cuando hago la retroversión voy a la anteversión y el tronco en lugar de ir expandiéndose, extendiéndose hacia arriba simplemente luego poner una inclinación hacia la izquierda, o sea me abro pero voy rotando hacia la izquierda, vuelvo al centro, voy a la derecha, vuelvo al centro, voy a la izquierda, vuelvo al centro, centro, centro a la derecha, centro arriba, centro a la izquierda, centro arriba, centro a la izquierda y también recuerden que cuando, cuando contraigo los, cuando llevo los hombros hacia atrás, contraigo los torsales Contraigo los romboides, que son los músculos que ya expliqué, que están entre las escápulas ¿eh? y voy haciendo esa extensión y al contraer los romboides lo que logro es que se estiren un poco los pectorales esa flexión en la que estamos todos los días, en la posición de flexión a mí me cuesta mucho estirar estos pectorales, estirarlos porque durante muchos años he estado en esa posición de flexión vamos con la música Ah, entonces voy hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, hacia el lado y hacia el otro entonces produce un movimiento como de lavar lavarropas cuando hago este movimiento también puedo incluir un poco de cadera si yo voy hacia arriba y hacia la derecha puedo torcer ¿ve? mi cadera un poquito hacia adelante por ejemplo mi cadera izquierda acá se va perdón, mi cadera derecha se va un poco adelante mi cadera izquierda se va un poco hacia atrás como dándole un poco de twist, un poco de torsión. sí. Entonces voy hacia arriba y con mi cadera hacia el otro lado. Hacia arriba y con mi cadera hacia el otro lado. Lo más importante y el secreto acá es la contracción de los músculos. Que se hace lenta y pausada y suave. El movimiento como yo siempre aclaro tiene que ser... Esto no es secreto, no es brazos, no es brazos. Es espalda, espalda espalda, espalda, voy. Esa espalda siempre que está contrayendo los músculos, estoy activando todos los paravertebrales que están dormidos casi siempre, no los activamos, en este ejercicio se activan, cuando yo voy a la extensión hago una tracción, cuando voy a la flexión hago una compresión, cuando yo voy a la extensión hago una tracción, cuando voy a la flexión hago una compresión, lo vamos a mostrar con Jerry, cuando yo voy a la extensión yo la tracción de las vértebras y los discos intervertebrales tratando como de abrirlos se van a cerrar acá atrás pero se van a expandir en la parte anterior donde acá hay, hay todos los ligamentos que los cubren entonces yo los voy estirando esos ligamentos que están contracturados cuando me achico estiro la parte de atrás ¿sí? acá va, ¿eh? estiro la parte de atrás acá hay un estiramiento de la parte de atrás cuando, estiro la parte de adelante y además voy haciendo las rotaciones ¿sí? y además de incluso la rotación de cadera. ¿eh? Muy bien Jerry, hoy lo que pasa es que le hace mal mucho el sol entonces se puso los anteojos, tiene los ojos muy sensitivos, entonces esa es la idea Empezar a trabajar. Este es ejercicio es muy adictivo. Tenga cuidado que no lo vean en la calle hacerlo porque probablemente le pongan un chaleco de fuerza y se lo lleven. Para mí es uno de mis caballitos de batalla porque me ha ayudado mucho a liberar y abrir esa columna. Bueno, sin más, simplemente era este ejercicio. Mucho gusto de haberlo tenido. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y agregarme en el Facebook. Sígame. Eh, yo voy a poner acá arriba algunos links con los otros videos vea los otros videos que tengo para aprender los movimientos no deje de darle importancia estos movimientos son muy muy importantes para su columna si usted tiene una condición física siempre consulte con su profesional este ejercicio recuerde una cosa yo hago mucho aviso de responsabilidad los chats en vivo los hago cada 15 días o cada mes y es importante que me haga su pregunta ahí que vaya a los chats en vivo, que se presente y, y, que, y que haga su pregunta, porque allí me ahorro de estar escribiendo un montón de respuestas repetidamente. Y aparte yo puedo hablar y puedo expresarme y puedo decirle cuál es su opción, depende de su problema, qué usted debería hacer. Un gusto haberlo tenido, nos despedimos con Jerry y lo vemos en nuestro próximo video.